Bienvenido al mercado virtual estatal Bolivia Compra, donde puedes difundir, promocionar y publicitar tus productos de manera fácil, en línea y sin costo. Publica fotos, videos, información sobre tus productos, datos de contacto y mucho más. Las entidades públicas, empresas o cualquier consumidor podrán encontrar tus ofertas desde cualquier parte del mundo. Solo debes estar inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado. No esperes más, forma parte del mercado virtual estatal Bolivia Compra y Benefíciate. Para más información, ingresa a www.sicoes.gov.bo o llama al 800 10 63 37. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.